Representando mi ciudad, mi pueblo capital, capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán Calles, hermanos, unidos, pisteamos y todos por el mismo plan Representando mi ciudad, mi pueblo capital Las calles de mi colonia, las que un día orgullosas nos verán Calles hermanos unidos pisteamos todos por el mismo clan Ey, locos vean como en la rima las coloco Vean como este gas se y que desprenda el foco Con pipa, con bote, con lo, lo que, que sea, sea Yeah, vengo rifando con, con la, la nueva, nueva escuela, escuela yeah. Me mi fada vibadita, mi saca fea para las sacas La flaca a mí me cuida porque siempre firme con mi, mi bandera. La verdadera familia mía, las fias son las pagas, la casa solo le tumba pa' la hierba. Mando viene erizo, faltan porros para anestesiarme. Yo con el killer y arriarme. Arte, culos, venga todos a escucharme Que traigo el flow, más cadente del barrio Mi puebla capital, a mí me vio crecer Y le mando un saludo a todos los la libertad sacar tres sesenta para ir a bombardear la ciudad Y a tajear, vámonos, todos de party Que traigo quiña para la soda Con dos, tres cerros, ya me fui pa atrás Siempre está atascado, siempre está atascado Sacando la ciudad, cuidado que quema la llama. Así no sé que anda de tiro, forjados en cocos y ramas. Mis gallos milisos, cargados bien mis panas. Siempre andan listos, montados en calles y plazas. Ya sé, no sé si se nos hizo requisito. Solo vivo y como quiero, en los ritmos me la juego. Dentro de una buena base, siempre le pego. Solo vino como el perro y lo asusto como el ciego que escucha un sonido extraño cuando solo es algo nuevo. Así de simple, me la vivo tranca con todos mis compas fumando marihuana. Un par de líneas y unas caguamas no diariamente pero nunca faltan y fin de en semana es lo que se hace con yeah. todos mis panas se sabe que cada uno se prende por la mañana ninguno con clase pero todos saben cómo ponchar su toque, fumarlo y darse alas no necesito explicar de más que vas solamente voy atascándome por toda la ciudad uno que otro vato en la calle encontrarás y tú juzgando cuando no sabes lo que hay que trabajar Representando mi colonia, representando mi, mi ciudad. ciudad Es lo que vengo haciendo loco de mi puebla capital. capital Quiero poner en alto el nombre de la libertad Colonia que nos vio crecer, que con sintonía vio mis pasos desde la niñez Pero no me arrepiento de lo que he pasado, la vida que he llevado no es recomendado Homies solos han quedado por lo mismo que han intentado Porque no es tan fácil la vida que he logrado, gracias a los panas que conmigo siempre han estado Vamos a hacer las cosas en grande con mi hermano al Killer Inspirados por lo mismo por el barrio de la Libre. Vamos a activarnos antes vamos con el dealer Quiero fumar hierba antes sin dormirme, que suena esto chido el y con el Killer Colonia bien armada sobre todo bien parada, homie te recomiendo aplicar la retirada Es la nueva hora del rap, donde ahora todos tiran palabras de más Perros de aquellos no rondan por acá, ya nos prendimos El apoyo de siempre se agradecerá, vamos pa'l cotorreo sin pensar Vamos a brindar, vamos pa' la fiesta, sacamos el tequila Con todos los panas los de María Compadre, ¿quién lo diría? Pues después de esto Todos quedarán con la mente fría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 Convivo con el ritmo siendo el mismo que es un pistol entre portadas de libros Si me leo en el enfrentamiento no me libro. Mantengo el equilibrio monótono del círculo vicioso Y por ocio, ja. el gusto los metió al negocio Fuck rule. Killer school, sodre sobre el beat, fuera de lo común A un pulmón para un hijo delicado de razón Que si quiere barras Faut, termina en prisión Como ¿Sí? Kafka desde el primer patrón Nada yeah. se piensa si necesita un tipo de atención Depresión por una vez que los olvidó sí. Te olvidó perra Así son la las mía, morras Jimmy. Representando mi ciudad, mi, mi puebla la capital. capital Las, las calles, calles de mi puebla, colonia, las que un día orgullosa nos verán Calles, hermanos, unidos y siamos Y todos <risa> por, el <mismo risa> y todo por el mismo clan Así fue Homies de Puebla y todos los estados que nos vienen representando Aquí su servidor Chile, Sodres, Stevie, Stevie. Scabies, <risa> camaradas de corazón <risa> Quiero que hagan ruido Simón, que sí yo digo Puebla, tú dices rifa Puebla, rifa, Puebla, rifa, Puebla, rifa.